87-01 que crea el sistema dominicano de seguridad social sometida por el diputado del partido reformista social cristiano ese es el diputado Botello eh, son ustedes partidarios de la entrega del 30% o por el contrario consideran en una eh, solicitud más negativa que eh, positiva o sea una acción más negativa que positiva para fines de la economía sobre todo a largo plazo. Recordemos que muchos sectores de diferentes esferas de la sociedad se han pronunciado, han pronunciado al respecto, unos a favor, otros en contra. Bueno, esa es la, ese es el tema. Eh, las, el gobernador del Banco Central entiende, como entienden la mayoría de los técnicos, de los especialistas en el tema, quienes están en... A, de acuerdo en que se entregan el 30%, en su mayoría son o políticos o no técnicos, o eh, por supuesto gente que sabe que va a recibir un dinerito o un dinerazo en algunos casos eh, para poder resolver el problema y sobre todo en medio de esta situación le caería muy bien, como decía el economista Pedro Esteban que entrevistamos acá. A cualquiera de nosotros que tenga esos fondos ahí le convendría que le dieran un 30% porque tú te vas a encontrar con 500, 600, 300, 400, dependiendo, pero miles de pesos y eso lógicamente te va a ir resolviendo y te va a tranquilizar un poco en medio de esta pandemia y en medio de esta situación en la que uno no está produciendo. Entonces, pero eh, una cosa es en lo que tú sientas de beneficio en este momento y lo que ocurra a la larga, lo que quiere decir que ahí es que está el tema. Bueno, jóvenes. Bueno, ¿no yo creo. Bueno, doctor, sí, esto, esto genera un debate, uh -huh. pero un debate que resalta la condición del trabajador dominicano y también resalta quién usa los recursos de los trabajadores dominicanos, que se desvela verdad, a principio la parte que tiene Hacienda, la parte que tiene el Banco Central, pero que son en certificados, que son en bonos, las partes que tiene fideicomiso que también son inversiones, que no es un dinero per se que se tiene ahí se puede coger. Ahora bien, eh, estos fondos de pensiones que pertenecen entre, entre comillas, como podemos decir a los trabajadores, pero que no pueden hacer uso de él, es cierto, causa una inflación porque viene una presión de demandar bienes y servicios. Y también viene una presión sobre la moneda de cambio fuerte que nosotros tenemos, que es el dólar. Usted puede recibir 100, pero la inflación se dispara y es posible que esos 100 se conviertan en, en 50, en poder adquisitivo. Un peso que usted puede comprar un guacal de huevo, con la inflación usted con ese peso podría comprar la mitad del guacal de huevo, por poner un ejemplo. Todo eso es cierto, pero también depende cómo se distribuya. O cómo se entregue. Por ejemplo, en Catalina, en Punta Catalina, se ha gastado más que eso, más de casi 3 mil millones de dólares, que es lo que representa eh, la parte del 30% de los fondos de pensiones. Si, este, si estos recursos son entregados en el tiempo, con que vayan paulatinamente integrándose a la economía, no causa esos niveles de inflación. Ahora, si son entregados inmediatos y no está pautado en el presupuesto, sí va a causar una distorsión en la economía y en la inflación. Eso es. Pero eso. con el tema de Punta Catalina que trajiste a colación, los cuartos de Punta Catalina no circulan en la República Dominicana. O sea, esa, ahí, esa es una gran diferencia que hay. Tú dices que más o menos la misma cantidad. Pero eso sí. no circula aquí. Estos sí van a circular aquí. Estos circulan aquí, sí. Eh, Pero para poner un ejemplo en el fondo de dólares, de okay, la cantidad claro. de millones de dólares. Sí. Ajá. Diego, bueno, Francis. Mira, eh, yo he sido... Eh, desde el principio me pareció una locura. Primero por lo que significa seguir urgando el tocar fondos de pensiones que ya el Estado lo ha hecho en distintas maneras y que alcanza según un dato que diera Pedro Esteban al 85% de esos recursos que están colocados y yo le hice la pregunta una pregunta porque aquí hay gente que cree que ese dinero al decirse que está ahorrado se cree que los productos financieros se hacen con ellos en un lugar y que la gente lo, es decir, lo ponen a circular en distintas maneras, de los cuales es lo que está recibiendo como beneficio mensual esos mismos fondos. Por eso decíamos que sería presionar a que el Estado buscara de la noche a la mañana esos ese dinero, tomando en cuenta el ciclo que podría tomar la cuarentena, porque todo ha surgido a, a raíz de que a la vez el Estado ha buscado las soluciones que hasta ahora la eh, fase, eh, los servicios de, de, de entrega de comida para contrarrestar precisamente la presión de la cuarentena, pero buscar y hurgar de querer recibir con una teoría al fondo que sería la más descabellada para justificar algo como de esta manera, que muchos no la van a recibir, no van a recibir sus pensiones porque van a estar muertos, porque van a estar esto. Bueno, es un... Es, eh, eh, ir al futuro y volver. Pero creo que seguir hurgando y, y que los políticos estén proponiendo seguir tocando de distintas maneras, como ya lo está haciendo el Estado a través de los documentos del Banco Central, de, al, del sector privado que lo tiene también, porque el banco, los bancos comerciales han utilizado ese dinero, que es un dinero fresco sin, sin trámites sin mucho trámite y que están colocados en préstamos, en inversiones y cosas. Tú te imaginas hacer buscar a un Estado que ha iniciado el 2020 con esta pandemia, que ha iniciado el 2020 con un presupuesto deficitario, porque ya no se va a recibir por más que se busque, DGI no va a poder cobrar los impuestos que se estimaron cuando se hizo el presupuesto el año pasado. Pero también va a generar una presión al sector privado que ese dinero está en manos de múltiples inversionistas que pagan mensualmente sus intereses y que ellos, el banco, pagan los intereses a la AFP. Que de ahí es que se sostiene y se aumenta el capital de nuestros ahorros. Todo eso lo sabíamos desde el principio y tocar la AFP con un sentido de solventar una crisis individual de cada trabajador que va a durar dos meses o tres meses es una locura. Mira, mira, hay un matiz ahí en lo que acabas de decir. Una pregunta antes de tú tienes fondo sí. de pensiones, Francis. Sí, tú tienes fondo de pensiones. Sí, Ah, ok, ok yo iba a decir porque si no tienes es lógico que te parezca una locura pero hay un matiz que tú pusiste que tú planteaste al final de tu intervención eh, y es el hecho de que aunque no lo mencionaste así pero lo dejaste entrever, hay gente que no tiene fondos de pensiones que se va a ver perjudicado por la posible inflación, posible no, casi segura inflación ¿Segura? Que, que manifiestas eh, Fulvio, sí, que es uno de los temas Entonces eh, hay gente que se va a ver eh, eh, perjudicada por algo que no has, de la cual no ha sido beneficiada <risa> es, es por eso relegada al fondo como, como entre la espada y la pared porque simplemente va a causar una presión en el dólar porque mucha gente va a utilizar la compra y eso va sí. a generar que no es para los bienes y servicios cuando hablamos de la balanza de pago que tenemos es para importación y para sí. proveer al mercado sí. ese dinero cuando se necesite, pero no tenemos hoy día un turismo abierto No. y las remesas cayeron un tanto por ciento. Es decir, que nosotros tenemos una crisis real que aunque vamos, no vamos a estar como los demás países, gracias a Dios, como según han eh. dicho economistas, definitivamente ese dinero entra a través de lo que nos retienen a nosotros, a la FP y se acumula pero cuando está ese cúmulo la FP lo, lo invierte y al invertirlo deja de estar en efectivo claro, más bien está así en el es. documento sí. Bueno, sí, aunque, le toque a, a, aunque le toque a Yerian, yo quiero hacer un aportito con el permiso Yerian. y es que ahí fue que yo hice la propuesta la economía, a la economista de, de distribuir los intereses, una rene renegociación de intereses, hay una ley en economía que se llama proporción marginal al consumo que no es más que mientras más yo gano más gasto, claro. mientras yo más consigo, más gasto ahí está entonces el proceso de inflación descrito gracias sí, sí. adelante bien, con relación a todo esto ya Francia explicaba eh detalladamente la situación es que se ha malentendido eh, todo esto de los fondos de AFP con relación a que la gente cree que es una, que es una cuenta de ahorro lo que usted tiene y aunque lo es en, en definitiva pero no es para que usted eh, tenga en un momento de crisis vaya a utilizar eso porque de hecho lo dice fondo de pensiones y que eh, usted puede acceder a ello al momento de usted retirarse eh, eh, de, de su vida laboral ahora qué resulta esto naturalmente se ha utilizado eh, como una pa como parte de un discurso populista de algunos sectores específicamente políticos que quieren sacarle provecho este a humana. esto se y ocurre. alzarse eh, eh, y alzarse con un liderazgo eh, ante un pueblo que lo que está es eh, ahora mismo en una situación de crisis, en una situación lamentablemente de, de escasos recursos porque todo el mundo está limitado hasta el que más tiene está limitado. Que no puede ir a la playa a comer su pescado ahora mismo. Eh, ahora mismo eh, sí, el, no que tiene, no sí, no sí el que más tiene, sí, sí, el que más tiene, no puede irse, no puede ir a una discoteca a tomarse un, un, una cerveza, un trado de whisky. Quizá todo el mundo está limitado, lamentablemente, en esta situación. Y qué es lo que nosotros creemos, bueno, que lo que se ha utilizado, esta esta coyuntura, este tema de la, de la, de los fondos de AFP para levantar un liderazgo político dentro de un sector, específicamente Botello, este diputado reformista, que es el que ha llevado la voz cantante con relación a este tema. Pero que todos los economistas o la mayoría de economistas de la República Dominicana han establecido que no. Y aquí presentábamos una entrevista con Pedro Esteban y él hablaba específicamente de esto. Ya hemos visto, por ejemplo, la posición del, del, del gobernador del Banco Central, sin embargo, vemos mucha gente, incluyendo, caramba, comunicadores, de eh, incluso catedráticos de, de, de una universidad, del área del periodismo, eh, criticando eso diciendo que es que él no lo quiere, que el, que el, el gobernador del Banco Central no quiere que se toquen esos fondos porque se beneficia de eso, caramba. Cuánta ignorancia existe en nuestra clase, eh, eh, si se quiere, periodística. Qué pena que sean ellos los que cometan ese tipo de. de de Entonces, ¿qué resulta? Ya he escuchado, por ejemplo, al propio Leonel Fernández, que dijo que no está de acuerdo con eso. Y hemos escuchado a muchísimos líderes que conocen bastante bien lo que tiene que ver con la economía dominicana y que han dicho que no, que no es factible, señores. Ya eh, vemos esta, esta última posición de Valdés Albizu, que dice que la entrega de estos fondos, además de que es improcedente, provocaría un exceso en la demanda de bienes y servicios y naturalmente bueno. que eso provocaría eh, eh, niveles de inflación en, en la República Dominicana. Y entonces nosotros tenemos que escuchar a los que saben, tenemos que escuchar a los que han estudiado, a, eh, eh, a, a los que estudian y viven trabajando directamente con la parte de la economía dominicana y no dejarnos llevar descuentos de camino, porque esto que se está promoviendo con las AFM, es un cuento de camino, además de que le estaríamos ayudando al gobierno a pagar una crisis con los cuartos de nosotros. Por ejemplo, yo tengo que tener como algunos, como cuánto, eh, creo que con unos, unos 500 mil pesos, van a pagar cuando yo me retire, para resolver una crisis que le corresponde al Estado, al gobierno resolverla, ¿verdad? Al gobierno... Porque yo estoy ayudándole a pagar la crisis que le corresponde a ellos responderle. Te, te, te, caería, te caerían unos 150 mil que no te caen mal. Sí, no, lavar, pero me caen. Para, para es, lavar. Para lavar. Pero me caen adelantado. Pero Por y después yo, cuando yo realmente lo necesite, que cuando ella no tenga fuerza para producir. Entonces lo que más que bien lo que me estoy haciendo es un daño a mí mismo porque ese dinero al fin y al cabo cuando yo lo tenga en la mano lo voy a gastar y le estoy haciendo un favor al gobierno de pagarle la crisis que se supone que ellos son los que tienen que resolver. Y ayudarnos a salir de esto. Entonces, con relación a todo esto, Matías Bosch, que es el presidente de la Fundación eh, Juan, Bosch. Eh, Juan Bosch, hace una propuesta muy interesante de que, la, que si sí las AFP le den un bono a la persona, pero no del dinero de ellos, sino de las ganancias. Y que eso sea financiado a, a, a, a largo plazo, pero y que incluso el propio gobierno sea el que se haga eh, eh, el que cargue con esta parte sí. de bonos que se den a la persona. Pero claro, tampoco a todo el mundo, porque hay gente que realmente no lo necesita. Por ejemplo, en mi caso, ahora mismo yo no lo necesito. Pero sí, quizá un compañero mío de trabajo sí lo necesita. Y entonces hay que identificar quiénes son los que en este caso sí necesitarían ese empuje, pero que sea a través de un bono no del dinero que tienen eh, acumulado para su fondo de pensión bien o sea la ganancia, esa es una propuesta que yo estaría muy de acuerdo con ella, en el sentido de que bueno si tú lo que vas a recibir es lo que ese dinero genera o una parte de lo que ese dinero ha generado, que podría incluso ser una erogación mucho más pequeña que lo que se está planteando ahora con un 30%, pues indudablemente que la economía no se afecta y si se afecta, se afectaría muy poco hay un aspecto que Francis dijo, que yo no quisiera que terminara el, el, el tema sin aclararlo, y es que Francis planteaba, producto de esta crisis, el Estado dominicano va a tener un presupuesto deficitario, pero sí, eh, eso, eso se podría ver así en principio, pero hay otro tema, y es el hecho de que muchas de las cosas propuestas por el Estado no se van a poder invertir. Muchas de las inversiones, lo que quiere decir que pudiera de alguna manera haber una especie de equilibrio entre lo que tú no vas a recibir con lo que tú no vas a poder hacer, producto de la situación que tenemos. Digo yo equilibrio, ¿no? Sí, sí pero es, por que, lo menos, es, que, es, es que la situación llama a un, a un rediseño. Exactamente, supuesto. exactamente. Sí, sí. Hay, hay necesariamente sí, que volver y, sobre... Sí, adelante, y este, adelante. Y este tema es tan delicado que los países eh, desarrollados han tenido que rediseñar su política de atención a su población cesante, tanto así que la que tienen actualmente trabajando, hay facilidades para que puedan sustentar ese plan de retiro tan holgado que ellos tienen y han tenido que rediseñar su, pro, su, pro, su política migratoria para permitir la entrada seleccionada de trabajadores que tengan cierta calidad y que aporten al Producto Interno Bruto de esas naciones, para que a su vez puedan sustentar ese plan de retiro Ahora, eh, tan holgado que ellos tienen. Mira, esto mira. es delicado el tema. Fulvio, y tampoco no, sí, el gobierno tiene el dinero ahí, tampoco. No lo tiene para hacerlo. No, no. Precisamente, Fulvio, eso es lo que generaría. Y óyeme esto. En tiempos como este, el Estado ha podido ir cumpliendo con el con el proyecto fase fase precisamente con esos gastos extraordinarios que genera la crisis, pero a la vez están los compromisos ahí del Estado que quizás una ahí hay, hay, un tema, ahí hay un tema hecha, hechas por eh, Leonel Fernández y, otras y otra economista del PRM, creo que lo, lo, lo dijo como decía Yarian, ha habido una opinión general del liderazgo sí. nacional oponiéndose a este tipo de inclusión en los fondos. Ahora, ¿qué es lo que quiero retraer, eh, traer a colación? Que pudiera el Estado, junto a otros Estados, procurar una renegociación de su deuda externa e interna en base a la crisis Okay. Pero mira lo que pasa, ahí, mira lo que pasa. La mayor cantidad de deuda de nuestro país está en fondos buitres o a, o a organismos multinacionales, Correcto. que no tiene que ver nada con la negociación de deuda. Lo de ellos es, es dinero y su cuarto. Bueno, el Fondo Monetario Internacional sí lo puede hacer y el Banco Correcto. Mundial sí lo puede hacer, pero esa cantidad de deuda que nosotros tenemos con esos organismos internacionales Sí podemos renegociar, pero no significa más de un 30% o un 40%. Bueno, la mayoría pero, de nuestra deuda en todos estos años se ha ido a esos organismos multi, multinacionales que no piden nada a cambio, ni estudio, ni evaluación, ni nada. Ahí es lo que le interesa es su dinero. Ahí bueno, nosotros no vamos a tener una ventaja por crisis. Bueno, Mira, bueno, entonces, con, con, con esta situación, la gente vio como una especie de oportunidad que fue una mala influencia en el querer hacer creer que sí se podía cuando tenemos una regulación que es la que debiéramos los trabajadores y el país procurar a esta etapa de 17 años de uso una reforma que tienda también a reducir el... el el intermedia la intermediación que se está ganando una cantidad de dinero de que por el manejo de esto y que simplemente se están beneficiando sectores económicos de este país que debiéramos nosotros entonces a través de una reforma bien consciente como lo está procurando Chile como lo están procurando que nuestro modelo es chileno y argentino a nosotros lo que tenemos es que sentarnos a evaluar la ley y procurar mejores condiciones que al final verdaderamente aprovechemos como retiro estos fondos. Tú sabes la cantidad de burocracia que hay que pasar para poder obtener ese plan de retiro, pero sobre todo a los supervivientes cuando han muerto, cuando son pensiones, Señores, se están quedando con esos cuartos, se lo están robando, porque llega un periodo en que ellos justifican que pasa a, a, a ellos porque no lo han reclamado, pero caramba, si tú no le permites accesar porque tú le estás poniendo traba. Nosotros, ¿tú sabes la cantidad de gente que ha muerto en esta pandemia en República Dominicana? Que eran asalariados y que tenían pensiones. Yo voy a ver en qué vamos a parar, porque ahí es que no vamos a ver nosotros noches grises con familia esperando ese chelito y esa pensioncita bueno. a la esposa superviviente y yo como abogado que lo estoy estudiando se nos ha hecho difícil accesar solamente romper algo legal que simplemente es de derecho que le corresponde transferirle el por ciento a la familia que, que sobrevive al, al pensionado o al, o al asalariado que murió en COVID. Tú vas a ver. Yo no quisiera. Bueno, vamos a, señores, vámonos. Son las 7.32 minutos de la mañana. Y a esta hora, en unos 28 minutos más o menos, abre la farmacia San Miguel. Así es que, ya usted sabe.